Para el tráfico al pasar Muy sencilla y se va Es muy linda en verdad Hace a todos voltear Y la baba se le cae A cualquiera que la mire Lo hace suspirar Y empiezan los piropos, Ella se pone a enojar Está enojada, se ve linda Ella es mi majestad Esa, esa nena Esa nena Esa nena Está bien buena Bien buena Esa nena Esa nena es una reina Una reina de verdad Solo le falta la corona Porque el príncipe aquí está Solo es cuestión de tiempo para que sepan realidad Pues que yo la quiero amar Y su pelo acaricia, Ser el dueño de sus besos Y de todos los demás Ser su perro guardián Y también su guerrero Y por si fuera poco Por ella voy a luchar Así que ya lo sabes Nena mi Mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira Que te quiero para acá, te quiero para llevar Te quiero a mi lado y nunca te voy a dejar Esa, esa nena, esa nena, esa nena Está bien buena, está bien buena Esa nena, está bien buena, está bien buena